Jaime Tomás Vargas denuncia que personas aún no identificadas robaron una camioneta de su propiedad en horas de la tarde de la noche de ayer. Bueno, a mí me sustrajeron la guapa, me la robaron ahí en frente a Huillere. Eso fue ayer a las 7 y 20 por ahí. Y hasta ahora estamos atrás de eso. Ya yo puse la denuncia, ven aquí. Estamos esperando a ver si están ¿Cómo es la, la, la camioneta? La guapa es... Toyota, eh, de cabina y media, esa 4x4, color gris, eh, en la pechera abajo está pinta de, de, de rojo. Eh, ¿A las personas que quizás tengan algún dato al respecto? Eh, bueno, a... pueden contactar con el 809-502-9232. Cualquier persona que ayude, se les dará algo. Solicita colaboración de cualquier persona que pueda tener información al respecto. La cual será recompensada. Joan Cordero NTN, su noticiero regional.